Bueno, suscríbanse a mi otro canal, les dejo en la descripción y en los comentarios fijados el enlace del canal, adiós y suerte.